Siempre se ha dicho sobre el límite de la vida privada Un tesoro de un solo dueño Una moneda con valor restringido Un objeto válido dentro de su propietario Y los inquilinos que ocupan un espacio en su corazón Es el pincel que pinta la vida fuera del lienzo A la hora de ser una celebridad Aunque el relato de hoy no es el más famoso Le basta con su calidad Para que respetemos a sus protagonistas Mientras te me relajas, te acomodas Pero no te me duermas Porque hoy, desde Japón serás testigo de un relato excepcional, libre, pero sobre todo, determinado. Un episodio más de hoy en la historia del anime, en donde Kujiro te presenta una relación interesante. El mangaka que se enamoró de su actriz de doblaje. Un aviso bien rapidito, todas las páginas responsables de esta información se encuentran en la descripción y de cualquier manera, la tienen aquí en pantalla. Sinceramente, gracias. Continuemos. Esto que ven en pantalla es yokai. Es un fenómeno que solo tiene una explicación a través de un fenómeno sobrenatural. Es una pieza de arte bastante extraña, pero también asombrosa. Así de asombrosa como el hecho de que un adolescente logró hacer una de esas, asegurando su primer lugar en un concurso de arte. Sin embargo, el destino está de camino a hacer una obra aún más fantástica, en algún lugar de Tokio existe una chica dentro de un sitio que necesita para seguir sus sueños. Una joven de nombre Minami, que se prepara como ventrílocua por decisión de su familia, antes de cumplir su meta de ser oficial de policía. El tiempo pasa y muchas cosas se esfuman, y otras quedan. Como uno de nuestros suscriptores que vamos a saludar el día de hoy. Vera de Antonio, gracias por seguir nuestro contenido. Y a ti que me escuchas. Recuerda, si deseas un saludo, quieres aportar algún tipo de crítica a este canal, no lo dudes ni un segundo. Estamos aquí para escucharte. ¿Ok? Ok. Seguimos, porque ahora vamos a Tokio. Y específicamente, a Tokio Disneyland. Señores, bienvenidos al 1983. El sitio de atractivos fantásticos que necesita una persona experta para crear los fondos de un juego de atracciones. Que según ellos tiene futuro, o al menos eso dicen los directivos de Piratas del Caribe, antes de ser una película era un juego de atracciones que fue un éxito, gracias a ese joven que hizo una obra sobrenatural en un concurso de arte del que ya hablamos, un 20 de nombre Koshoyama, proveniente de Dayei, una ciudad portuaria muy importante en la historia de hoy. Pero ahora mismo debemos cambiar de destino Exactamente a este lugar Una oficina que recibió una llamada La cual provocó el despido de una empleada Irónicamente, por razones positivas Una joven de 22 años que decidió cambiar de vida Para seguir en el mundo del entretenimiento Desde este otro campo El doblaje Pero no todo sería como esperaba ese rol de heroína que tanto le dijeron que podía interpretar no fue posible. Para sorpresa de todos, su voz encajó perfectamente en personajes masculinos. Minami tenía empleo pero no de la manera que deseaba. Esa incertidumbre la hizo conocer a China Nagamo que la motiva a cantar a modo de alternativa sin saber que esto le ayudaría bastante para el resto de su carrera. Hablando de carrera, Minami recibió un trabajo como actriz de doblaje para un anime bastante importante, mientras estaba haciendo lo suyo en Rama y Medio. Es el primer anime de Gosho Aoyama, aquel mangaka talentoso que acaba de conocer a la pareja que siempre necesitó. Y hablando de necesidad, aquel sueño de oficial de policía se adaptó a la palabra líder, mientras actuaba en los roles de siempre, Yaiba y Rambe y Medio, alternó su oficio con la iniciativa que salió de aquella reunión. La reunión y la alternativa que terminó formando un dúo llamado Two Mix. El grupo sorprendió con su éxito en Japón y Minami se convirtió en una estrella con oportunidades en dos franquicias de anime, Mobile Suit Gundam y un proyecto de aquel mangaka talentoso que le dio empleo cuando terminaba su trabajo en Rambe y Medio. Así fue como el 8 de enero de 1996 se estrenó Detective Conan, el anime de los mil capítulos. Minami se encargó de hacer las voces del protagonista y de observar la lealtad de ese chico que le garantizó un espacio en su oficio mientras promocionaba su grupo musical en esa franquicia, que ya tenía dos premios como Mejor son Esa franquicia que 10 años después envió a su creador a su ciudad natal, Daiei, lugar que lo recibió con una sorpresa. Nada más y nada menos que un edificio en honor a su trabajo de 20 años. Once de ellos, junto a Minami, quien ya no era solo su compañera, también era su esposa. Siempre se ha dicho sobre el límite de la vida privada,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 Porque hoy, desde Japón ha sido testigo de un relato excepcional, libre, pero sobre todo determinado. Esto es un episodio más de hoy en la historia del anime, en el que Kojiro te presentó una relación interesante. El mangaka que se enamoró de su actriz de doblar. Desde República Dominicana para ti, te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene.